¿De qué se trata de panza llena? Bueno, mirá, es una, una opción muy buena de, de comida típica, de asado a la llama, punta de espalda cal de costilla, y todo preparado por nosotros, que somos todos todo chicos jóvenes, laburantes y, y sobre y encima amigos. Así que es lo de, de primera, todo lo que hacemos. Bien, eh, bueno, en su local, eh, ¿cuánto? Bueno, o sea, además, ¿qué hacen además de la punta de espalda? Además de punta de espalda, hacemos sándwiches de choripán. Eh, sándwiches de hamburguesa, tenemos algunos sanguchitos de matambre de cerdo también y variedades de bebidas. Bien, y bueno, comentaba también qué promos tienen hoy, porque tienen varias promos para lo que es la Fiesta del Sol. Sí, mira, tenemos promos con un, con un sándwich de asado con bebida, con tres sándwiches de asado con bebida, todos precios accesibles, entendiendo cómo está la situación ahora, así que eh, hay variedades de precios para distintos, distintos tipos de, de comida. Bien, y bueno, su local donde está ubicado. Nosotros estamos, hacemos comida para eventos y estamos ubicados en la avenida Libertador, entre Mariano Moreno y San Miguel. Bien, y más o menos en qué horario se puede encontrar, en la mañana, ahí en la noche. Puede, ahí nos pueden encontrar sábado y domingo al mediodía. Y si no, para eventos podemos, tenemos más de 10 variedades de, de menú para ofrecer. Bien, y alguna, ¿cuáles son sus redes sociales para encontrarlos? Igual ahí lo vemos en la remera. Sí, con Panza Llena SJ nos pueden ubicar y si no en Facebook nos pueden ubicar en Panza Llena. Ahí pueden, ahí pueden ver todo tipo de videos y cómo nos, cómo nos movemos en el, en el trabajo.